Hola, mi nombre es Eric y como a darte cuenta, lo que vamos a aprender a hacer en este video es a cómo cambiar el color de nuestros ojos como todo un profesional. Sin más que decir, empecemos. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que vamos a hacer es duplicar nuestra capa entonces para eso nos vamos al panel de capas y le damos a control J esto para no trabajar de manera destructiva bueno, después de eso vamos a irnos a la herramienta de pluma que se activa con la tecla P y vamos a empezar a hacer la selección de nuestra iris de esta manera damos un clic aquí, otro aquí y lo mantenemos sostenido para que nos deje crear una curva le damos a alt para comenzar desde aquí nuevamente Y repetimos el proceso. Bueno, una vez hayamos seleccionado nuestra iris, lo que vamos a hacer es quitarle el ojito aquí y oprimir control. Esto es lo que nos crea es una selección. Seleccionamos nuestra capa duplicada y la volvemos a duplicar con control J. Entonces lo que hacemos es crear una capa aislada con nuestra iris. Bueno, a esta capa aislada le vamos a oprimir control shift U y entonces eso es lo que hace es desaturar nuestra pupila o sea volverla a blanco y negro después de esto lo que vamos a hacer es irnos al Jin Yang darle en color uniforme y en este caso para este ejemplo vamos a hacer unos ojos verdes entonces seleccionamos un verde claro como este le damos en OK y oprimiendo ALT le decimos que solo afecte a la capa de abajo de esta manera le cambiamos el modo de fusión a superponer y lo que vamos a hacer es suavizar estos bordes. Entonces, estando aquí, le hacemos una máscara de capa. Nos vamos a la herramienta de pincel con B. Disminuimos el tamaño del pincel con una opacidad suave del 20%. Y empezamos a pintar de esta manera. Bueno, una vez hayamos suavizado nuestra selección, lo siguiente que vamos a hacer es crear las sombras de nuestro ojo. Entonces, le damos nuevamente al Jinjang y le volvemos a dar en color uniforme pero esta vez nuestro verde será un verde oscuro tirando a los gris de esta manera le damos en ok volvemos a dar alt para que solo afecte a esta capa y en este caso el modo de fusión que vamos a elegir es multiplicar ahora seleccionamos aquí y le damos a control I. esto es lo que hace es invertir la selección para que no afecte a nada, ahora Empezamos a pintar en color blanco para volver a recuperar las zonas que queremos oscuras, de esta manera. Cuando queramos recuperar una zona, la pintamos en negro nuevamente, teniendo en cuenta que estemos en la máscara de capa. Bueno, para finalizar, lo que vamos a hacer es recuperar un poco los tonos originales de nuestra foto. Entonces nos vamos a la capa de la pupila y nos vamos a la máscara de capa de esta pupila. En este caso, pintamos en negro para ir recuperando las zonas. Y bueno, una vez hayamos finalizado de hacer esto, lo que vamos a hacer es seleccionar nuestras capas, damos Control-G para crear un grupo y miramos el antes y el después. Como verás, nuestro retoque quedó súper profesional. Como sé que este video te fue de mucha utilidad, por aquí arriba te estaré dejando otro video. Sin más que decir, gracias por ver el video. Bueno, como sé que este video te fue de mucha utilidad, te invito a pasar por el canal y ver más contenido aquí. Gracias por ver el video.